Seguimos aquí en Para Todos Lados. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan el día? ¿Bien o a esta hora están ya de los nervios, como se dice coloquialmente? La ansiedad es mala compañera, ya lo saben, pero no se preocupen porque para aprender a controlarla tenemos con nosotros a Patricia Ramírez, psicóloga y colaboradora del programa. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, de entrada, ya que la tenemos, ¿en qué nos ayuda la ansiedad? Claro, es que la ansiedad es una buena aliada en el caso en que nosotros nos sintamos, nos sentemos o estemos enfrente de una amenaza. ¿Por qué tenemos ansiedad? El cuerpo es sabio y la mente también. No tenemos ningún tipo de respuesta que no tenga una función evolutiva o una función lógica. La ansiedad es la consecuencia de que el cerebro detecte una amenaza. Entonces, cuando vivíamos en las cavernas, la amenaza era la fiera y ante la fiera el cerebro decía, un peligro. Entonces, ante el peligro, se activa el sistema nervioso simpático. Respiramos de forma acelerada, se nos tensan los músculos, eh, se acelera el corazón. Son todas respuestas que nos permiten enfrentarnos con la fiera o salir corriendo. Después de más de 10.000 años, nosotros seguimos reaccionando exactamente igual cuando detectamos una amenaza. ¿Existen amenazas todavía que necesiten esa respuesta? Claro. Si vemos a alguien con malas pintas, como nos comentaba eh, Teresa, alguien amenazante que puede hacernos daño, pues seguramente necesitemos esa respuesta porque hay que salir corriendo. Pero lo que ocurre es que hay muchísimas veces durante el día en el que nosotros convertimos en amenazas situaciones que no requieren esa respuesta. Ir a una entrevista de trabajo, hablar con alguien que te gusta, eh, presentar un proyecto, hablar en público, eh, meterte en un coche, meterte en un tren, el hecho simplemente de conducir. Hay gente que interpreta que lo va a pasar mal, que es una situación incómoda, su sistema nervioso se dispara y a partir de ahí desencadena una respuesta que ya no necesita. Claro, pero Patricia, muchas personas que padecen esa, esa ansiedad, si tú les preguntas te dirían, Bof, yo la rechazo por completo, ya me gustaría no tenerla. Eh, ¿Sería bueno no tener nunca ansiedad y nunca tenerle miedo a nada? no. Sería malo, sería malo no tener nunca fiebre o, o cualquier, res cualquier respuesta que dé el cuerpo que de alguna forma nos está informando. Cuando tú tienes ansiedad, el cuerpo te está diciendo que hay algo que te está activando. Entonces, es una señal para saber que tenemos que bajar nuestro ritmo o que nos encontramos ante un peligro. Tú imagínate que ante un examen no te pusieras un poquito nervioso. Bueno, pues ese nivel de ansiedad positivo, ya que llamamos el euro stress, nos permite bueno, pues estar mentalmente activos, tomar decisiones, ser ágiles. Entonces, cuando a mí los pacientes me dicen, yo no querría tener ansiedad nunca, digo, te equivocas. Habrá situaciones en tu vida en la que tengas igual que salir corriendo que la necesites. La ansiedad es tu amiga, es tu aliada. Lo que las personas tenemos que decidir es cuándo tienen que formar parte de nuestra vida y cuándo tienen que estar ahí, un poco en la distancia, esperando que llegue su momento para, para actuar de forma útil. Pues vamos a aprender a hacer eso, que no es nada fácil. Uh -huh. En tu propuesta sobre lo que no hay que hacer si uno tiene ansiedad, incluyes estos puntos y dices que... Um, hay que dejar de rumiar. Y dices que las personas no somos vacas. A ver, eso es una metáfora. ¿Qué hacemos cuando algo nos preocupa? Normalmente cuando algo preocupa le damos 20.000 vueltas, es el rumiar. Y le doy una vuelta le doy, y le doy otra. Normalmente cuando una preocupación tiene solución, dejas de rumiar porque encuentras la solución y la pones en práctica. A lo que a la mayoría de veces damos vueltas son a preocupaciones que no dependen de nosotros. Las vamos a llamar preocupaciones inútiles. No hay nada que nosotros podamos hacer por solventar esa situación. Por ejemplo, esta persona me querrá toda la vida, eh, seguiré siempre en este trabajo, la analítica que me he hecho tendrá un resultado positivo o negativo... Eh, ...que me depara el futuro... ...bueno pues en eso no puedes intervenir... ...pero le damos 20.000 vueltas... ...entonces lo que hacemos es entrenar al cerebro... ...para que le dé vuelta a las cosas... ...pero cada vez que das una vuelta no llegas a, no a ninguna solución... ...es vueltas y vueltas y vueltas... ...entonces el cerebro sabe que algo te preocupa... ...y el pobre te lo recuerda... ...a ver si en alguna de esas vueltas encuentras una solución... ...pero no la vas a encontrar... ...el problema no es rumiar... ...el problema es que no aparecen soluciones... ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo, lo propuesto, dejar de rumiar. Y para dejar de rumiar, lo que tenemos que hacer es dejar de dar valor a ese pensamiento. Hay un ejercicio que viene de la terapia de aceptación y compromiso, que dice que cada vez que algo te preocupe, pero que no dependa de ti, eso es importante, lo que depende de ti, te tienes que ocupar. Pero lo que no depende de ti, simplemente lo dejes estar y des las gracias a la mente. O sea, si te dice la mente, si te, la mente te dice, oye, y la analítica esta que te has hecho, ¿cómo será? Bueno, pues lo veremos, gracias mente. O sea, es parafrasear, pero no intentes resolver esa ecuación porque no tiene una solución lógica. Claro, pero Patricia, muchas personas se justifican, evitan sus miedos. Yo no sé si es mejor afrontar los miedos que huir a la hora de buscar soluciones. Mira, cuando, cuando hablamos de justificarnos, claro, como la gente se ve y se compara con otras personas que emprenden, que se atreven, que ligan, que salen, eh, que se van de viaje solas, que tienen autonomía, cuando ellos ven que no pueden hacerlo que realmente hacerlo si sí pueden. Lo que pasa es que no quieren sentir la emoción negativa de bueno del latido del corazón, de las sensaciones a de ahogo, cualquier síntoma que, que provoca la ansiedad. Entonces lo que hacen es decir, es que no tengo tiempo, es que yo me siento mal, y están continuamente justificándose con los demás para no ser percibidos como personas eh, poco valientes. ...y ante ellos mismos para entender por qué no se atreven... ...entonces tenemos que dejar de justificarnos... ...y tenemos que aprender a convivir con esas emociones... ...¿a ti quién te ha dicho que no puedes conducir con ansiedad?... ...¿a ti quién te ha dicho que no puedes viajar... ...con la sensación de ahogo?... ...claro que puedes... ...lo que pasa es que huimos de esas emociones... ...pensando en, en la felicidad absoluta... ...y esto de que todos tenemos que ser felices... ...en todos los momentos de nuestra vida que es algo falso... ...necesitamos convivir... ...con esas emociones... ...como la frustración... ...la tristeza y la ansiedad... ...porque forman parte de la vida... ...y cuando convives con ellas... ...te das cuenta que no eran tan temerosos... ...como en un principio parecían... ...pero tenemos que tener esa experiencia... ...se hacen chiquititos... ...se van claro. haciendo chiquititos... ...entonces ser valiente... ...y un poco inconsciente... ...ayuda a superarnos... ...exacto, claro que ayuda... ...ser un poco inconsciente... ...¿qué significa?... ...nosotros no podemos vivir en un mundo... ...en el que solo fantaseemos... ...porque no sería eh, lógico... ...pero tenemos que tener los pies en la tierra, pero si cada vez que tú vas a tomar una decisión, o porque quieres cambiar de trabajo, o porque quieres meterte en un curso de formación, o por lo que sea, analizas todos los pros y los contras, y los analizas de forma minuciosa, siempre habrá algún pero que te bloquee. Entonces cuando tú tienes eh, una motivación, cuando tú tienes un por qué, un para qué, un con qué, tienes, tiene que llegar el momento en que tienes que actuar. O sea, el momento perfecto para dar un paso al frente normalmente no existe. Siempre hay un pequeño riesgo que tú vas a correr. Y si quieres que algo pase en tu vida tienes que participar. Si no participas nunca llegas al objetivo. Y en ese camino tenemos que perder. Es que no podemos salir siempre, siempre a ganar. Claro, y en ese camino, Patricia, que estás comentando, siempre hay juicios y prejuicios. ¿De qué manera afectan al estado ansioso de, de cada uno de nosotros? Pues los juicios de valor que hacemos sobre todo lo que nos pasa y lo que ocurre alrededor están relacionados con los famosos easy, ¿Sí? ya, pero easy y normalmente esos easy siempre acaban en catástrofes. Yo no conozco a nadie que se haya muerto de ansiedad, ni conozco a nadie que se haya muerto por tomar una mala decisión. ...ni a nadie que se haya muerto por equivocarse y errar... ...la equivocación y el error forman parte del aprendizaje... ...y si me caigo te levantas... ...y si lo paso mal durante el tren... ...bueno pues te abanicas y distraes tu atención leyendo... ...y si aquella persona me da calabazas cuando la llame... ...bueno pues ya tienes la experiencia de lo que es tener unas calabazas... ...no pasa nada... ...no, hay, no es tan temible... ...es que tenemos que fracasar muchísimas veces... ...para sacar un aprendizaje que nos lleve al lugar donde nosotros deseamos... Uh -huh. ...y si me sale bien... ¿Y si la persona me atiende? ¿Y si al final el trayecto es maravilloso y consigo viajar donde quería a pesar de tener...? vale, Vamos a pensar que hay Isis con finales felices. Las personas con ansiedad se escanean constantemente. ¿Qué es eso de la hipervigilancia? Te este sería no, el punto 7, no te escanees. No te escanees. No es mirarse al espejo, ¿verdad no no, no, no, no. Es gente que se conoce mucho mejor por dentro que por fuera. Cuando tú tienes ansiedad, normalmente hay una sintomatología... Como, hemos hablado, como habéis hablado en la, en la tertulia, ¿no? eh, el corazón se acelera, la respiración, hay gente que tiene problemas digestivos, gente que suda en exceso, eh, que se bloquea mentalmente, que tiene problemas de sueño... ...que palidece, porque claro, la sangre está en los músculos periféricos... ...para salir corriendo, entonces te queda blanco... ...entonces hay gente que está continuamente mirándose en el espejo... ...tengo ojeras y estoy más blanco y este dolor... ...y esto me dura muchos días... ...o sea, se conocen mucho más de lo que un médico te podría conocer... ...y están pendientes de síntomas que tú, Juanjo y yo no atendemos... ...y que seguramente los tenemos... ...pero se especializan en atender esos síntomas... ...por lo tanto los escuchas... ...pues cuando los escuchas les prestas atención... ...y nos metemos en un bucle... Me noto una palpitación, digo, ostras, ¿será peligroso? Y al pensar que es peligroso, como tengo un mensaje de amenaza, vuelvo a activar el sistema nervioso simpático, que dispara la ansiedad. Entonces el propio síntoma no es peligroso. Lo que es peligroso es el valor que tú le estás dando que hace que desencadene lo que llamamos en ansiedad el miedo al miedo. Me da miedo cualquier síntoma. Y a partir de ahí lo atiendo. Y como lo atiendo lo desencadeno y lo potencio. Y todo aquello en lo que centras la atención se expande. A ¿Alimentas a la, a la bestia? Yo tuve un paciente que sentado en reposo te era capaz de decirte cuántas pulsaciones estaba, porque sabía perfectamente contar eh, el, el número de pulsaciones sin siquiera ponerse los dedos en ningún sitio. Pero claro, eso puede aburrir a los demás, ¿no? Como apuntas en el punto 6, olvida tu monotema. Si monotema. Solamente hablamos de la ansiedad. Exacto. ¿no? ¿Qué hace la gente con ansiedad? Hablarle de su ansiedad a todo el mundo, como los que... como muchos padres con sus hijos, que en todos lados sacan las fotos de los niños, ¿no? Bueno, pues a veces puede cansar porque a no todo el mundo le interesan tus hijos y a no todo el mundo le interesa tu ansiedad. Pero aparte de ...que aburra a los demás y contaminamos y nos convirtamos... ...durante un ratito en personas tóxicas... ...es que no es bueno centrar la atención en aquello que quieres... ...aquello de lo que quieres alejarte... ...¿qué haces pensando en lo que no quieres que pase? Si realmente quieres separarte de tu ansiedad... ...deja de hablar de ella, ¿vale? Como tienes que dejar de hablar de tu exmarido o de tu exmujer. Y céntrate en lo que está ocurriendo. A tu amiga, ¿cómo le va en el trabajo? ¿Cómo están sus hijos? ¿Qué tal lo pasaron en las vacaciones? Pregúntale a la gente, aliméntate de o sea, otro tipo de información. Cambia de tema. Esa página. Porque si no, estás enamorado de del tu monstruito. ansiedad. Del monstruo. Pero es un monstruo <risa> simpático. Sí. Cuando la gente contempla la ansiedad, yo siempre le digo a los pacientes: dibuja tu ansiedad, dale la forma que quieras, llévala en el bolso y decide cuándo quieres dejarla en casa o dejarla en el coche o cuándo quieres llevarla mm -hmm. contigo. Estar enamorado. ...significa estar muy pendiente de algo... ...y me valoro y me escaneo y hablo de ella... ...y le dedico tiempo y atención... ...y estoy todo el día observando y leyendo en internet... ...prohibido, prohibido... ...igual que los pediatras, perdón, los ginecólogos... ...le dicen a las que van a ser madre... ...no leas nada y escúchame a mí... ...lo mismo con la ansiedad... ...cuanto más síntomas miras en internet... ...que hay muchísima información más te atribuyes todo lo que tienes y te identificas con todo. Eso es un error, ¿vale? Distanciate, nos estamos divorciando de la ansiedad, no la llames, no le mandes un mensaje y deja de pensar en ella. Se puede convivir con la ansiedad, ¿no?, como Se, se puede convivir con la ansiedad porque muchísimas personas dejan de hacer un montón de cosas por miedo a sus síntomas. Y como decíamos antes, ningún síntoma ha matado a nadie. O sea, tú puedes estar trabajando aquí y tener ansiedad. ¿Estás más incómodo? Sí, pero estás actuando. En el momento en que tú empiezas a evitar situaciones... ...el grupo social... ...o meterte en unos grandes almacenes... ...como mucha gente que tiene ansiedad... ...que te dice, qué horror, yo me muero... ...en el momento en que evitas situaciones... ...claro, te sientes seguro y tranquilo donde estás... ...pero tu mundo se va reduciendo... ...y cada vez te dará más miedo... ...todo aquello que estás evitando... ...entonces, para vivir de forma plena... ...tenemos realmente que participar... ...de todo lo que ocurre... ...de tu vida profesional... ...de tu vida social... ...y de tu propia vida... ...tu deporte, tu familia... ...no puedes mantenerte al margen... ...porque la ansiedad... ...te esté bloqueando... ...cuanto más te aísles... Más te va a bloquear, mayor se va a ir haciendo el monstruo y tú cada vez más pequeño. ¿Podríamos Llegamos, llegar a una depresión? Es decir, si no controlamos al monstruito. Pues sí, o una depresión a tener sintomatología relacionada con la tristeza y la apatía. De hecho, la tristeza y la ansiedad conviven de la mano. A veces es difícil de diagnosticar cuál es la, la célula madre, ¿sabes? Porque la persona que continuamente va aislándose, bloqueando su vida y limitándose, se siente triste, se siente inseguro, baja su autoestima. Claro que van de la mano la, la tristeza y la ansiedad. Y muchos estilos de vida también llevan la ansiedad de, de la mano, las prisas, tal y como funcionan hoy las cosas, queremos respuestas inmediatas, por eso decimos que hay que aprender a convivir con ella, porque es importante, y ahí está. Lo que ha dicho el ritmo de vida es importantísimo. Hay gente que hoy en día cree que tiene valor cuanto más cosas hace a la vez. O sea, tú te encuentras con un amigo por la calle y no es capaz de parar su minuto mientras se despide de ti y te va diciendo es que tengo muchas cosas que hacer, es que voy con prisa. Como si eso fuese un valor. Darle otro ritmo a la vida y tomarnos las cosas con humor es fundamental para que uno pueda estar relajado y con un ambiente tranquilo. Patricia, como siempre, muchísimas gracias a ti y a tu pizarrita. A vosotros. <risa> Hasta la semana que Hasta viene. Hasta la semana que viene.